Todo en todas partes al mismo tiempo es la película del momento. La rompió en taquilla en Estados Unidos, la rompió con los críticos y con la audiencia y por fin ha llegado a Colombia y Latinoamérica. Pero cumplió mis expectativas, esta es mi reseña. Yo diría que a medias, si me tocara describir alguna frase diría que es increíblemente extraña y profundamente emotiva La historia sigue a Evelyn, una inmigrante china de Estados Unidos que se ve envuelta en una aventura en la que viajará a través del multiverso Perdida en los infinitos mundos, esta heroína inesperada debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños peligros del multiverso Mientras el destino del mundo depende de ella Una película que también trata sobre el multiverso pero que se diferencia mucho de la de Marvel en lo rara y loca que es Y especialmente en el tema emocional Hay cosas en las que yo creo que ya se pasaron de la raya, en lo extraño y lo ridículo Pero definitivamente estoy muy agradecido de que esta película exista. Más allá de las escenas de acción muy bien coreografiadas y divertidas, valoro mucho la originalidad, lo inspiradora que es y lo emotiva que es. Es una de esas películas que llegan muy de vez en cuando y logran marcar un hito. Te amo en todos los universos, aquí lo muestran y aquí se siente. Por eso a esta película le doy cuatro estrellas de cinco